¿Habéis reservado espacio en, en el cerebro? Bien, espero que hayáis dejado un huequito, porque lo que viene ahora, cuatro, cuatro plugins, los cuatro fantásticos para WooCommerce, eh, necesita que, que le hagáis ahí un, un cajoncito para, para almacenarlos. Fran Mendoza, especialista en desarrollo para WooCommerce, nos va a presentar esos cuatro imprescindibles que yo estoy deseando conocer, porque bueno ya sabéis que todo esto nos viene de perlas. Así que os dejo con él. Muchas gracias. Bien, yo soy Fran Mendoza. Eh, actualmente desarrollo plugin para, para WooCommerce en la empresa YIT y eh, ofrezco pues soporte a este tipo de plugin. Y más o menos, eh, por lo que he visto en, en las webs de los clientes y la experiencia que he tenido en estos años, pues, eh, tengo una idea de, van a ser un poco más de cuatro. voy a tener ahí alguna sorpresa, eh, de plugins. No voy a hablar directamente de plugin en concreto, sino, eh, tipos de plugin y qué características necesitan esos tipos de plugin para eh, pues para que nos puedan servir en nuestro en nuestro WooCommerce a ver, por aquí vale el objetivo eh, que tenemos eh, en esta pequeña charla eh, va a ser eh, ayudarnos a sacar el máximo partido a nuestro WooCommerce vale cuando nosotros instalemos WooCommerce por primera vez y no sepamos eh, qué hacer ni qué plugin empezar a instalar pues eh, podemos empezar por estos cuatro primeros que les voy a les voy a comentar vale Intentaremos eh, que estos plugins maximicen las ventas que nosotros hacemos en nuestra tienda. Mejorar esta gestión que nosotros eh, tengamos de la tienda. ¿vale? Facilitarnos eh, gestiones, pues por ejemplo, eh, el generar facturas, enviárselas a los clientes, eh, personalizarlas, etcétera. ¿vale? Y eh, otro punto muy importante es mejorar la experiencia de los usuarios que, eh, o clientes que tenemos en nuestra, en nuestra web. ¿vale? Y facilitarles, obviamente, eh, esas compras. Ahí, perdón. Bien, eh, el primer tipo de plugin eh, y creo que el más importante, eh, o de los más importantes que les quiero comentar hoy, es el plugin de lista de deseados. ¿vale? Eh, bueno, al final les voy a poner una lista de plugins, todos van a ser gratuitos, eh, de los plugins que yo considero más importantes a día de hoy de este tipo de, de herramientas. ¿vale? Tienen el link por si lo quieren descargar o quieren verlo y demás. Eh, pero tenemos una serie de características que necesitan estos plugins para que a nosotros nos no funcionen. ¿vale? ¿Qué es una, un plugin de listas deseados o un plugin de Weasley? Pues es un plugin que nos permite eh, crear nuestras propias listas de productos en la tienda eh, que nosotros queramos. ¿vale? Seguramente todos ya usen Amazon y demás y estén eh, familiarizados con este tipo de herramientas. ¿vale? y lo que nos va a permitir pues eso crear listas de productos para nosotros guardarlas o compartirlas con, pues, con amigos, familiares, para que ellos compren o nos regalen eh, ciertos productos. ¿vale? Son muy usados, por mi experiencia, pues, por ejemplo, para regalar listas de bodas y todo este tipo de, de eventos donde pues, esa persona crea una lista con todos los productos que quiere la envía a sus familiares o a los asistentes, asistentes al evento, y esa gente pues, ya le compra eh, esos productos. ¿vale? Una vez les compran esos productos, pues desaparecen de esa lista para, obviamente, eh, no se repitan los productos que, que se compran. Eh, otra funcionalidad, la principal, es la del lista de, de deseos para tú guardarla para ti para un futuro, porque en ese momento no tienes dinero o, o lo ves porque lo quieres comprar para el verano, pero ahora mismo no te interesa, pues, eh, la principal eh, funcionalidad. Luego, de parte del vendedor, eh, una herramienta muy importante es el, el análisis de las listas de mis clientes, de nuestros clientes, pues para saber el tipo de productos que eh, pues, debo tener más stock, debo eh, hacer promociones y demás. ¿vale? Otra funcionalidad muy importante que deben de tener estos plugins es eh, ofrecer eh, promociones. Es decir, yo tengo un cliente que lleva con una lista de deseos durante seis meses, eh, ahí un poco aparcada. Y yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, enviarle un email con un cupón para que compre los productos que tiene en su lista. vale Entonces, también hacemos ahí un poquito de, de estrategia de, de, de venta. Eh, una funcionalidad muy importante que debe tener este tipo de plugin de, de, de lista de deseados tiene que ser la compra directa desde eh, la lista de deseados. O sea, no podemos tener una lista de deseados donde simplemente me aparezca un listado de productos. Tenemos que hacer que el cliente vaya a su lista de productos y le dé a comprar y a añadir al carrito directamente. ¿vale? Eh, por último, no todos los planes gratuitos lo tienen. Si sí, algunos premium eh, nos permiten también ofrecer eh, como una especie de pedida de presupuesto, es decir, yo tengo una lista de, de, de deseados, y digo, bueno, pues a lo mejor voy a comprar una cantidad muy grande de productos y me interesa eh, pedirle a, a la tienda si me hace algún descuento, alguna oferta por todos los productos que yo tengo en mi lista. Entonces, sería como un 2 por 1 ahí de, de pedida de, de presupuesto. Eh, así sería, pues, algo eh, de deseados que podemos ver en Amazon, cualquier otra eh, eh, tienda online. Donde, como les comento, pues aparecerían los datos del producto y eh, el botón de añadir al carrito como algo básico de, de una lista. ¿vale? También ofrecen funcionalidades como, por ejemplo, eh, comparar los precios a los que yo añadi en el que estaba cuando yo añadí ese producto. ¿no? Por ejemplo, yo lo añadí hace un año y estaba a 60 euros y lo y reviso hoy mi lista de deseados y me aparece ese precio, vale como un histórico de precios que ha tenido ese producto para saber si estaba más caro o más barato. Eso ya sí serían funcionalidades un poquito más avanzadas que es muy probable que los, los plugins gratuitos no, lo, no las tengan. Eh, siguiente plugin que vamos a ver, o tipo de plugin, sería el de recuperar eh, carritos abandonados. Este tipo de plugin, pues como su nombre indica, eh, nos va a hacer que eh, las ventas que tenemos perdidas porque un cliente entró en nuestra tienda, añadió al carrito... Y como pasa con las Weasley, que a lo mejor no tenía dinero en ese momento, dejó el carrito eh, preparado para finalizar y se marchó de nuestra web, eh, tanto si es un cliente registrado como si no lo es, tenemos la posibilidad de recuperar esa, esa venta. ¿vale? Eh, también nos permite, eh, como la Weasley es eh, muy parecido, eh, ofrecer también promociones de estos carritos perdidos. Es decir, yo entro en una tienda, añado ciertos productos, eh, no los compro. Y, bueno, muchos habrán, eh, por ejemplo, PC en componentes, lo suele ser mucho. Eh, de al día o a las horas te dicen, oye, tienes estos productos en el carrito, pues te ofrezco una promoción para que tú finalices eh, tu compra. Eh, este tipo de plugin también nos permite organizar estos eh, carritos abandonados. Cuando digo organizar, puede ser por roles de clientes. Entonces, eh, a lo mejor nos interesa eh, crear una promoción para cierto rol de clientes. Eh, con un porcentaje de descuento y a otros con otro, o, o a unos no nos interesa y a otros sí, pues este tipo de plugin nos suele ofrecer la posibilidad de organizar esos carritos abandonados. Y por último, y creo que es también de las cosas más importantes que tiene este tipo de plugin, es eh, el obtener estadísticas de estos carritos abandonados, la conversión en ventas que hemos tenido, eh, pues si realmente nos está funcionando estas promociones que estamos enviando, estos emails y demás, para ver si realmente nos está rentando... Eh, hacer esta, bueno, estas pruebas con los carritos abandonados eh, este plugin bueno estos tipos de plugins son bastante simples vale no tienen muchas más funcionalidades que las que, que las que ven y son bastante, bastante simples bueno aquí es pues el típico, típico panel de, de estadísticas pues donde pues nos dice pues las or, las órdenes eh, los pedidos que hemos recuperado y el dinero pues que hemos ganado eh, gracias a esa conversión Bien. Eh, siguiente tipo de plugin eh, que quería comentar es, eh, como dije antes, uno muy importante que es la gestión de facturas. Eh, este, estos plugins de gestión de facturas, eh, obviamente, nos facilitan esta gestión de, de las facturas o de los albaranes, notas de crédito, eh, proformas que nosotros generemos en nuestro sitio. Mm, si han utilizado WooCommerce, Sabrán que no tiene este tipo de funcionalidad, sino simplemente pues, es un correo, eh, un email donde te aparecen los datos de, del pedido. Eso sería la factura. En este caso, pues te permite adjuntar a estos correos de, de, los, de los pedidos de WooCommerce eh, un PDF vale, con, pues, con los datos de, de la factura que nosotros podemos personalizar con plantillas, podemos eh, poner el logo de nuestra empresa, podemos añadir columnas, quitar columnas, eh, los datos de la empresa. Eh, bueno, tiene infinitas posibilidades. ¿vale? Algunas pueden ya venir eh, incluidas en el plugin, ¿no? A lo mejor te ofrece alguna plantilla extra para que tú la utilices o ya pues tendríamos que tocar un poquito de código. Eh, como les dije, este tipo de plugin suele ofrecer, los gratuitos a lo mejor no, eh, o no todos, eh, la posibilidad de los que les dije, albaranes, eh, proforma, eh, contrafacturas, de todo. Eh, Ah, vale. Una parte importante de este tipo de plugin es que eh, el cliente pueda acceder fácilmente a esa factura. ¿vale? Nos interesa que el cliente vaya a su account o que desde el email eh, se pueda descargar eh, la factura muy rápidamente. El último de los cuatro plugins que les quería hablar en principio es eh, un plugin de Ajax Product Filter. Ajax Product Filter es eh, filtro de productos a través de Ajax, lo que nos permite que el cliente pueda eh, buscar el producto que quiera de una forma muy fácil, sin tener que recargar la página cuando le demos a filtrar y demás. Es un proceso muy, muy rápido. Bueno, muy rápido dependiendo del número de productos y de filtros que nosotros tengamos, de la web y demás. Pero eh, siempre es más rápido que, eh, que sea por, por query. Eh, se puede ofrecer eh, filtros pues, por categorías, por atributos, por tags, pues por casi todo lo que lo que nos ofrece un producto, pues podemos filtrar por, por eso. Este tipo de plugin nos ofrece la posibilidad de crear ya filtros predefinidos, es decir, cuando ya el cliente entra a la página donde tenemos nuestra lista de productos, pues ya tiene una serie de filtros eh, establecidos o eh, listas de productos ya eh, filtradas, pues por ejemplo, pues si queremos ya enviarlos directamente a una página de categoría de productos o, o lo que sea. También nos permite eh, pues, tener diferentes estilos de filtros, pues un checkbox o pero si lo prefieren con texto o una lista normal con un botoncito o desplegable, estos tipos de cosas y eh, la ordenación de estos filtros, pues si queremos poner primero la categoría después podemos poner los colores, las tallas y demás, ¿vale? Más o menos eh, esto sería, bueno, no se ve muy bien por lo menos aquí eh, pero bueno, sería algo así eh, todos pues hemos comprado online y siempre que vamos a comprar por ejemplo ropa y queremos filtrar por nuestra talla o si queremos filtrar por un color, pues estos serían los, los tipos de, de filtros ¿vale? Todo esto también es eh, lo que ven aquí eh, sería también de un plugin gratuito, así que ofrecen bastantes posibilidades para empezar. Ya si queremos eh, extender estas eh, funcionalidades, pues sí que ya sería algo premium. Vale, hagamos los cuatro. Eh, tenemos dos bonus rápidos. Uno de ellos es eh, plugin de tarjetas regalo. Eh, a día de hoy eh, me parece que es un plugin muy importante para nosotros generar eh, ventas, porque muchas veces eh, los clientes quieren hacer un regalo pero no quieren verse en la tesitura de comprar un producto que a su amigo o a su familiar no le guste. Entonces, siempre tenemos por el camino fácil, que es una tarjeta de regalo. ¿Qué te ofrece la tarjeta de regalo? Pues, lo que ven aquí. Eh, posibilidad para el cliente de personalizarla muy rápidamente, eh, te permite eh, pues, seleccionar unos importes que ya vienen predefinidos por la tienda, o también te pueden ofrecer la posibilidad de tú añadir tu propio importe. ¿Vale? El, el admin de la tienda eh, es quien te puede ofrecer, pues, en, en la versión gratuita, es quien te puede ofrecer pues, diferentes eh, diseños para que tú los apliques a tu tarjeta de regalo. Podemos ver aquí como una especie de preview de, de lo que estamos haciendo. Pues enviamos un correo y ya directamente cuando finalicemos la compra se le va a enviar eh, un correo a tu amigo con esa tarjeta de regalo que la va a poder usar a, al instante. Eh, también te ofrece como admin eh, una fácil gestión de esta tarjeta regalo desde el backend, desde WordPress, eh, pues donde tú puedes cambiar los valores, puedes enviarla de nuevo si hace falta, puedes editar pues, lo, lo que quieras de esa, de esa tarjeta regalo. Y ya finalizo rápidamente con los plugins de product Option, vale. Básicamente es añadir opciones a nuestros productos, eh, que nos facilita eh, pues, eh, obtener más información de nuestros clientes de cierto producto, ¿vale? A lo mejor estamos vendiendo un evento y necesitamos eh, saber el nombre, la edad, eh, un email, ¿vale? Para contactar a este cliente y a los clientes pues les permite también eh, personalizar al máximo eh, los productos. vale, pues Por ejemplo, una camiseta, pues donde puedes, puedes elegir la talla, el color, pues el estilo, si quieres añadir dibujos o quieres añadir alguna imagen o este tipo de cosas. ¿vale? Hay infinitas posibilidades eh, con todo tipo de, de input. vale, eh, Obviamente, como les he dicho en algunos plugins, las versiones gratuitas pueden estar un poquito, vamos a llamarlo, capados. ¿vale? Si ya tiras por uno premium porque lo necesitas, pues ya sí que tienes, pues, bueno, eso, infinitas posibilidades. Y creo que no se me queda nada. Ha sido todo muy rápido, son muchos plugins, pero <risa> más o menos espero que hayan tenido una idea de, de lo que les he querido decir. Si quieren más información de algún plugin en concreto, pueden hablar conmigo sin ningún problema. Aquí les dejo una lista de los plugins, de los tipos de plugins que he hablado. Pues un plugin en concreto eh, que los pueden encontrar en el repositorio y, y son bastante buenos, la verdad. Eh, y bueno, ahí pues tienen la lista y si quieren los Premium, pues casi todos, bueno, diría que casi todos tienen versión Premium. Eh, pero bueno, con eso, para empezar, va, va bastante bien. Eh, y nada. Este, bueno, ese era yo. ¿no? <risas> y bueno, cualquier cosa, me pueden contactar por Twitter o nos podemos ver fuera o lo que sea que no... Pues, bueno,